Este vídeo es una parodia de una parodia. Oh. Bueno, gente, estamos... Eh, vamos a a este vídeo, perdón, que, que no estaba grabando el audio. Ok, ahora sí... Eh, ¿Qué da? Eh, <ríe> Vamos a reaccionar a un nuevo video este de que subió mi canon. Que. No sé de qué se trata, vi que se trata de una pizza, algo así. Y no sé si está el tigre de... de Chito, me parece verlo en la miniatura, o por ahí no. Y bueno, vamos a reaccionar este video bueno, con los doblaje de Melfo ver qué onda y tal. Este video es una parodia de una parodia. Oh. <ríe> mi canon, Rocky. Creo que la animación si sí va a estar buena, eh. Vamos a ver esto. Ok, en primera persona. ¿Eh? Uh, la puta madre que okay. Bien. Estúpido, estúpido, estúpido. ¡Ay, la puta, por me, por asustó. <risa> ay, si me asustó! ¡Sí me cómeme. cómeme! ¡Solo tienes que comerme, por favor! ¡Hombre, ah, ah, oh, pizza! Pero... No. No. come ¡Por favor, muere. ¡Cómeme! Ok. Hubo eh. uh, tan loco. A mí no, esto tuvo más reconocido que la salada reguay del 5 de julio. Una nueva receta tan fresca como siempre. Así es, amigo. A eso me tendré una bomba. Así que esperas por ella. Una puta, la puta, bolar. Ay, no. ¡Cómeme, bastardo! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Cómeme! a mí! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Cómeme! La pandemia de, de, de pizza. Los zombies son hombres pizzas, ok. Bienvenido, gangster, al festival del funk. Siéntate bendecido por recibir un regalo tan dinamita. ¿El festival de qué concha? El regalo del sabor. Ya no hay vuelta atrás. La única forma de salir de Ciudad Sabor es la indulgencia. Ven. Vente conmigo. No, tipo raro. <tose> No, o se va no a convertir, se va a Es el tipo de persona que me transmite algo muy boom.com sabroso. Oh. Funk delicioso. Es como ponerse la chamalana y ding dong. Cuando recibas esta ofrenda, tu vida ya no será igual. El camino ahora es dejarte llevar por la dicha del éxtasis y negarle a Dios la bienvenida al reino de los cielos. Así que toma el viaje. ¿Eh? Toma el viaje a Ricolandia. Es el único camino a tomar aquí. No, y ya se comió ¿Qué? ¡Oh! Uah, uah. Se está quemando, vivo Este piccano. ¿Cuál es más se va a comer? ¿Eh? ¿Ah? Está creciendo. Ah, se ha cometido en el, el peludo ese, no sé. Ok, <ríe> es muy interesante. Eh, debe ser un personaje de un comercial de, de, de esas pizzas, no sé si será como una especie de, de saladix, no sé, no tengo ni puta idea. De Estados Unidos obviamente, van no, acá no, nunca vi esa marca, así que por eso no entiendo lo que carajo te estaba viendo, así que, bueno, vamos a ver otro. Vamos a reaccionar a esta parodia del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, de... Ok, de sí, decir al juicio que fue hace un mes creo que fue, sé que fue en tendencia en todo lado No pude reaccionar porque estaba muy ocupado con mis estudios y todo eso, así que no tenía tiempo Y tampoco ganas en grabar, así que... nada. mejor vamos a reaccionar acá nomás y que salga como, como quiera, yo no sé Y vamos a, a ver este video y a ver qué onda está No, tampoco me importa mucho el tema Este video es una parodia de una parodia oh, uh, Señor Depp Cree que la señorita Herb está celosa de su carrera? Celosa me parece una palabra apropiada Y bueno, también algo curioso <risa> Tenía pensamientos juguetones De que yo era que ganó una de ben, ¿no? criatura de otro mundo Ella entonces un día trajo un tridente oh. Y yo Aquaman? asumí que era por su papel en la película de Aquaman Yo apoyo a Johnny Depp Espero que sea inocente para que haga otra película de Piratas del Caribe. Yo también. Él tiene que ¿Por ver. eso? Sin las películas no son nada. Piratas del Caribe me prende y sí. Yo apoyé a Johnny desde el primer día. Uh, ella empezó a tener una fascinación conmigo. Pensaba que yo era una criatura pesca que llegó hace mucho. Uh, uh. Empezó a tallarme los pies para ver si encontraba camas, pero se decepcionó cuando se enteró de que no tenía una relación con una criatura lovecraftiana o alguna mierda así. Entonces yo empecé a decirle de que esas mamadas no existen y entonces pues se emputó conmigo. No me gustan las películas de esa perra. Me gustan más las de Johnny, amigo. Ya entiendo por dónde va. Ya entiendo. Johnny Depp es porque mi fancia porque ese es mi actor favorito. No importa lo que hay sobre la vida real. Por las películas, ¿no? Su interpretación que no sé, pero Recuerdo que. También una copa de... No separan al personaje de la, la persona de la... real, ¿eh? Y entonces, calme mis nervios de esa situación porque estaba herido y sangrando porque ella me lastimó tanto física como mentalmente. Señoría, escuchó? Yo y el jurado declaramos a Amber Heard culpable por difamar al papucho de Jack Sparrow. Justicia. No hay lugar más para las mentirosas. Uh, mi nombre es Johnny. <risa> no creemos que merece la pena de muerte, su señoría. <risa> que merece la pena de muerte. No creemos que merece la pena de muerte, su señoría. Merece la pena de muerte. amarren a esa perra oh, oh, Dios. Yeah. tengan cuidado con esas patas tirenla en océano ¿no? yeah. si creen que actuó mal en aquaman pues vamos a darle una segunda oportunidad <ríe> Sí. Hay un halo de esperanza De que va a haber un cambio cultural Después de esto Oh Dios, dame paz Yo me su camisa primero Perra, no me la quites oh, oh, oh. Ah, me voy a tomar ¿Qué, carajo? Oh, sí. ah oh, sí Oh, nuestro rey en Jackson Sparrow oh, Me prende, me, prendo, me prendo. Amigo. Oh, <ríe> Nuestro papu ya está en libertad Ahora piratas del caribe 6 será una realidad Les recuerdo que Disney ya no me quiere para interpretar a Jax Barro papus oh, sí. ¿Quieres ni esperar? Warner? Ni Warner tampoco que Su personaje creo que a Grindelwald lo reemplazó con otro actor Así que... Sí, Ya entendí la crítica a los fans de Johnny Depp O a los que apoyan a Johnny Depp Que... Eh, eh, pues bueno todo, eh, por la película y anda a ver lo que hizo el año antes eh, a ver. Eh, Ambos son eh, los hijos de puta, eh, no sé, ninguno es eh, libre de pecado Así que, eh, no sé, eh, vi videos de chabones que solo apoyaban a Johnny porque sí y ya está y el juicio esto va a seguir eternamente va a seguir todavía no se terminó un carajo <ríe> me acuerdo festejado en todo consiguió que fin, finalmente ganó todo, nada, nada que ver falta el año que viene otro juicio si gana o, o gana la otra así como yo gano la otra eh, amberger pero se me olvidó amberger ahora gano yo ni están empate los no, dos no, dan no, iguales no cambió nada <ríe> no cambió nada déjese joder <ríe> Está diciendo que Disney debe arrepentirse de hoy antes yo y así lo devuelven al persona. Ay, el mundo es un chiste. Bueno, vaya pues está. Ok, gente. Eso creo que reaccionó bastante. Creo que es por hoy esto. Nos vemos. Bye, chao, bye.